Y es que Alessandra, MVP. Ay. Cuidado. Sandra Jatú. Buscamos una foto de Alessandra ahí. Cuidado, que la tiene mujer. fan ella aquí. Ahí fue mucho fan de Alessandra. Dice que no descarta tener una relación con otro urbano. A ella le gustan los urbanos, a ella le gusta esa vaina, a ella le gusta esa vaina. No, que pasa. Ya, no va, sí. ya sería el tercer urbano que tuviera junto. ¿Cómo? Entonces, ¿cuál fue el primero? Nipo. ¡Ah! ¿Qué esa? ¡No! ¡Ah! ¡No! Ah, eh, eh. ¡No! ¿Eh? ¿Qué no, te no sabía esa? No esa eh. Nipo? Nipo era, fue la primera pareja de Alessandra. Después fue Mosa. ¿Y se la quitó? ¿Qué? ve acá. ¿Cómo que se la quitó, Neto? No, pero estás haciendo una pregunta. No, no fue que se la quitó. Fue que ella ya se enamoró de Moza el vio el flaquito. Bueno, ¿Qué es bueno tú crees que le pegaría a los piquilados? No, no, no, no. Nada de eso no quiere. Que ¿Qué, Iván, no le pegaría a Alessandra? A debería no, opinar. No, no, cara, no, que otro. Eh, eh, oye, bro. oye. Vamos, vamos, uno solo. Vamos, vamos, vamos, que hay Oye, candidato. novio, esposo. a eh. voy poniendo fotos ahí. No, no, novio de Alessandra, eh, que cae no, bien. No, vamos a poner los piquilados. Él. No, no, no, no. Ponme no, los piquilados primero, los piquilados. No, no. eh. Mira, Michelle oye, ahí. Oye, que quiere, oye. Que está tiene, bien fanática de Alessandra. Michelle, ¿es verdad? Sí, sí, sí. Ay, oye. Óyeme. Ya, una, foto vamos, boludo, lo no, busca, busca una foto de los piquilados busquemos una foto de piquilados a ver oye, no, no, no, óyelo ahí oye, los piquilados vamos a buscarle opciones déjame decirte, el, el que le puede caer Opción, bien a ella a, a, oye, ¿cómo es? opciones, opciones para para novio de Alessandra Urbano DJ Topo ah, mira, ay, mira, ay, los piquilados ey, ey, ey, Está mira Alessandra, tú cogiste a moza de ese flow lo puede eh. poner bonito. <risa> Oye, te voy a poner. Atención, Villalona. El esposo que le cae bien a Alessandra. Y topo. de No podemos no, decirte cuál es el Chuape. <risa> Pómelo ahí, el Chuape y Alessandra. El Chuape. Claro, el Chuape. Yo vamos voy a buscarle... A ver si busca... Eh, tiene que mandársela la foto, porque él es medio lento. ¿Tú entiendes? Es medio lento. hay que mandársela la no, no, foto. <ríe> señor, bueno, no. otro que para mí puede ser candidato. Ey, que caería bien con Alessandra. ¿Sabe quién, quién le caería bien, bien, bien, bien, bien? ¿Quién? ¿Eh? Un saludo, ¿Eh? un saludo a, a nuestro hermano fan de Alessandra también. ¿Cómo se llama? Joelillo, que está activo. <ríe> En el barrio, cuando un hombre es fan de Alessandra. Un hombre fan de Alessandra. Qué raro. raro. Atención, Anita, que ese muchacho está raro. Dice que fan de Alessandra. Coño, pero bueno, es verdad. Perdón la palabra. ¿Sabes qué puede ser? Uno, un un prospect, una opción para Alessandra. ¿Cómo que se llama? Eh, que canta con Rochi, que tiene que prieto. ¡Ey, Napo, ¡Ey, ay, Napo, no... busca una foto de Napo no, no, por favor. No no ey. No, no, no falta el respeto, no es no, si no. urbano. Se no, no, le fue la mano. Pero es que son urbanos. Se le fue la mano. Ella dijo que son urbanos y solteros soltero porque. No no mira, no. secreto tú, eh. está casado. Sí. Chimbala está casado. Mira mira ey, mira. Hey Napo, ¿eh? Ahí no, está. Mira. ¡Ey! mira mira. Eh, Opciones para Alessandra, ahí está. Enapo. Napo. Eh. Ay Dios mío, qué falta de respeto tiene Génesis esa muchacha, ¿eh? Bueno. Bueno, no puede ser NAPO. No, sí, Otra opción. Bueno, Otra opción. Pero vean que ahí cuando el mozo estaba con ella al principio, no, pero ella no estaba tan... Ya <risa> <risa> no estaba como está ahora, ¿no? <risa> Otra opción para Alessandra. Eh, Alessandra, soltero, porque... No, es don Miguel. ¿No es no lo mencione. No, no, no. ¿A ti te no, gustan no, esos no, líos? No, no, no. mira, no va. No, no. Ahí, ahí, ahí no. Miguel ¿A ti no, te, te gustan no esos líos? <ríe> Otro más que puede ser el novio de Alessandra. ¿Quién? ¿Cuál más? No. ¿Tú sabes quién puede ser el novio de Alessandra? Señores. El Cherry Scott. ¡El Cherry <ríe> Scott! La mata. Búscame la foto de Cherry Scott ahí. Señores, <ríe> está en fiesta de cumpleaños. <ríe> mi amigo y hermano. Víctor Labia. Óigale el apellido, señor. Ol Labia. Víctor Labia. Victor Labia. Ya, eh, Ese puede ser, no, de Alessandra también. Ese pues, es labioso. El cherry puede ser también otra opción. Candidatos, vamos a ponerlo así mismo. Candidatos a pareja ay, ay, de, de, de Alessandra. Mira, mira, mira. mira, mira señor, mira. que tú es checha, que tú eres soy doroso. Ahorita dicen a gente... No, porque, no, porque los, los fanáticos de la sana son intensos. Son intensos. Ellos, ay, ellos mira, caban a uno mira, por pues, mira. nada. Kiko el Crazy, ese, ah, ese. ese es. Ese es Kiko el Kiko Crazy. Crazy. <risa> <risa> Júntame otra foto ahí. Kiko, Otro candidato Kiko. que puede ser pareja de Alessandra MVP. Ponme, ponme Kiko a Kiko. Kiko el Crazy, pero Kiko es un tipo que tiene flow. ¿Cuál es tu pampa, dice. Kiko es un tipo que tiene flow. No que? aparece en las redes. ¿Eh? una foto de Kiko? Ay, ay, ay. Ey, míralo ahí. De y su era Y Alessandra se pone su cabello rosado para estar cambinadito con Kiko, ¿verdad? Que te dice, ¡Ey! ¡Príncipe Baru! Hey, Qué ¡Eh! ¡Qué está activo, está activo. <ríe> ¡Príncipe Baru, mira! ¡Qué falta de respeto! ¿eh? <ríe> Alessandra. Y esa muerta falta de hombre, es ¿eh? ¿Sí? decir. Pero ella tiene que tener una persona no, no, que no. sea urbano, que te, que te ha pagado y que ya lo pueda subir para ponerlo lo mejor. No, porque así. eso fue lo que hizo con Mozart. ¿No, ¿No fue bien. eso hizo Así no. No, porque bueno, acá... Futuro pareja de, de Alessandra. Ahí está, opción. Príncipe Baro. ¿Sabes quién también puede ser opción? Ahí, hombre, mira. No, pero Él puede ser una buena opción. Yo creo que él eh, sería un, un buen esposo de Alessandra. Y, y yo imagino lo, la foto de ellos en diciembre sí. y, y, y, y cosas así. Un tipo, él, tipo que está hablando, porque ahorita no, comienzan no a tirarme a mí las redes mías. No, no, estoy diciendo yo, el tipo ya tú sabes, tiene su flow y su estilo y su guay, ¿no, ¿verdad? que que le puede dar el crow de los Pepe. Ay, ¿Eh? Ay, ¿Eh? Ay, ay. El crow, porque una foto ahí de los crow, de crow de los Pepe, por favor, ¿eh? El crow de los Pepe. No, no. neto puede ser. ¿Cómo no, que no? no? Falta eh, cómo que la canción que mi mami dice dice dice dice ah. Ay, mi... el crow, miren, ustedes bueno, se imaginan el crow ya para coca, eso coca. <risa> Ese sí. es macoca. ¿Ese qué? Macoca. quién es macoca? ¿Tú no lo conoces o no, lo haré? no, no, no, no. Yo no conozco. Mira, cari que ¿qué es macoca? ¿Qué? Vamos, tú no macoca, macoca. ¿Qué vino aquí los otros días? ¡El mega! ¡Ey ¡Ey, mega! ¡Ey, ey, ey! ¡Ey! ¡Ey! ¡Ey! Buena opción para Alessandra. El mega, nuestro pana el mega. Ay, sí, ¡Ey! Neto, pero mira. El mega. Eh, se arregla y mega con Alessandra. Oye. Se, se arregla, mira. <ríe> está dañado y mega. <ríe> A bueno, Brian, lo lo, lo ayudaste ayuda. Te dejó caer algo el mega <risa> y Lo Señores. ayudaste Bien de ayuda <risa> hey, hey, Hay muchas opciones Hay muchas opciones eh. Señores Nada, vamos a finalizar el, el programa de hoy Vamos a dejarlo con highlights De Kobe Bryant Para que ustedes disfruten lo, todas esas excelentes jugadas y, y impresionadas jugadas De Kobe Bryant Cuando jugaba en la NBA